estamos hablando con el chino estamos con el chino Maidana recta final de nuestro programa un poco en la, en la pausa de, de varios temas me gustó un poco lo que te preguntaba Agustín en la pausa chino eh, sobre el tema de la familia cómo lo vivía tu familia tu vieja desde el, no sé si alguna vez estuvieron en el ringside o, o si alcanzaron a verte desde ahí o viste por ahí otros que prefieren no ir no en las peleas la, la, las últimas casi ya las dos de MyWare fueron todos. llevé 30 personas un poco más amigos todo todo ah. Mi viejo, mi mamá, mi hermano, amigo. ¿Y tu vieja qué te decía? Porque viste que siempre está el instinto de madre ese, de, de, de cuidarte. No, y bueno, no. Me le están peleando. Ya, estaba, ya no, no le gustaba, viste. Se ponía nerviosa siempre en las peleas, pero ya tenía que aceptar que teníamos que pelear, sí o sí. sí claro. No había otra. Totalmente. Y tenés, por ejemplo, eh, Chino, se me ocurre una soncera, pero si llega a ser así... Eh, ¿Tenés un grupo de WhatsApp, por ejemplo, que compartís con, con ex-boxeadores, que se oponele no. con Mayweather, con un grupo de no, no grande pelea, una cosa así o no? ¿Nada? No, no, no no no uso grupo de WhatsApp, nada. No, no. ¿No usás WhatsApp o sí? Sí, uso WhatsApp, pero no, un grupo no tengo. O sea, si te meto yo en un grupo, me... me te puedo marear al grupo del de... <risa> <risa> te salís y me... Me salgo directamente. <risa> ¿Y con alguno de tus rivales, tenés contacto todavía o no? Sí, a veces hablamos con Víctor Ortiz, con Bronner. Ah, mira vos, sí, sí. ¿Con Mayweather Nunca más nada. Con Mayweather no. Claro. Chino. Dale, dale a No, contabas también que tenés tres hijos y Tengo que tres, sí. decías que no querés que se dediquen al, al boxeo. No, te gustaría no, uno, uno quería ser boxeador y no, no le permití. Sí. ¿No querías no que pasara por lo mismo que vos? ¿O te parece como muy No, fuerte. porque. No, porque, qué sé yo. El boxeo es duro, ¿viste? Si no lo tomás en serio. Y este, yo veía que blandito, viste, no, no, no salió con las garras. ¿Un, ¿Un varón y...? Eh, dos. ¿Dos varones? Sí. ¿Solamente dos varones nena. y una sí, nena? Sí. ¿Y si viene la nena y te dice, papá, voy a hacer boxeo? Y puede ser. La nena es mejor, eh, más fácil, viste, porque no, son, no se lastima, no se noquea nada, las mujeres sí. en el boxeo. Pero Chido, vos programes, viene alguno de tus hijos y te dice, quiero hacer boxeo, vos no podés decirle que no. Y a uno le dije que no. <risa> y te dices ¿con qué autoridad? me decían claro, que no, bueno. eh, no porque le corto los caminos ¿viste? Le, el, el que lo hace pelear le digo no che no lo haga pelear mi hijo así va. <risa> <risa> le boicoteaste la carrera claro, claro sí, sí claramente sí, no, Seba, eh, te iba preguntar en, en algún momento cuando estabas ahí en la cima no sé si fue el momento de Bronner Mayweather te pasó algo que fuera del boxeo no sé si fue conocer a una personalidad así muy importante o algo que sí eh, wow. mirá hasta dónde llegué no sé, por Diego por no sé, conocí a Maradona, algo así por el estilo. No tuve la suerte de conocer al Diego, pero no, qué sé yo, de llegar al lugar, ponerle la pelea de Mayweather, me dieron una habitación que era como esto Abajo y arriba, viste, en el claro. hotel, digo, mirá lo que es esto, que es o sea, una casa. Es. <risa> abajo y arriba, viste, abajo tenía todo, arriba las habitaciones, era una locura. Pero, Habías porque, ido con 30 también, digamos, o sea. Claro, sí, sí, pero no, pero solo. yo solo, para mí solo. Ojo, ojo que no es menor lo que te pregunta él, porque, digo, uno pasa de ese pueblo de 5.000 habitantes... A que te y vengan a chupar las medias sí, un, sí, sí. un presidente, y un la, ministro. Y la pelea de Mayweather ¿no? también. Eso. Sí, eh, eh, fuimos en, a cinco lugares, ¿viste? En Estados Unidos, en avión. Eh, ¿Viste? Vos bajás a conferencias. Ah, promocionar ah, no, la pelea. Claro. Un día acá, un día allá, así. Muy <risa> es bueno. sea, Todo lo que se genera alrededor de sí, sí, sí, sí, sí. en definitiva. ¿Y te pasó Chino? Sí, sea? pero en esos momentos sí. es eh, donde uno tiene que estar frío, ¿viste? Porque. Sí sino ahí donde te mareás, te volás. ¿sí? Eh, y empezás a querer que nadie, qué sé yo, a, que a nadie creer que, que, nadie que nadie te saludó. puede tocar, viste. ¿sí? Claro. Entonces, ahí donde tenés que estar, bajar. Mm -hmm. Vos decir que nunca dejaste de ser ese pibe del pueblo. No, yo creo que no. No, no, no, no, no, no porque eso lo traigo desde chico, de mi viejo y todo. Chino, y cuando, ¿alguna vez te pasó así de levantarte en cierto lugar y decir, mira dónde estoy? De, de, de mirar un poco hacia atrás alejarte un poco de, de ese momento, poder salirte de esa de esa nube y decir la pucha, ¿a dónde llegué? Y a veces sí, en toda mi carrera, viste, qué sé yo. Pero fue tan así, como así en escala que no te das cuenta, viste, cuando llegá y después mirá para atrás y bueno, sí, eh, decís, uh, mirá lo que logré, pero también el sacrificio que uno claro, hace claro. es lógico que lo va a lograr, viste. Porque esa es la parte que nosotros no vemos, ¿no? Claro, que, sí, sí, sí, sí. sí. Esa es la parte la que la gente no ve por ahí, pero que, es algo que lo tenés que hacer para que, llegar a lo, a lo grande, ¿no? Claro, que esa es la parte que nosotros no vemos. Lo vemos cuando ya está casi bueno, consagrado. Claro, y, y ahora te hago la y... pregunta al revés. Cuando estaba camino a la cima, ¿hubo un momento así muy frustrante que dijiste, no quiero más esto, largo los guantes, no...? Fue cuando perdí una pelea que perdí en Alemania, ahí como que <coughs> dije, bueno, no es para mí. Fue uh -huh. la primera pelea que hice por el título del mundo Ajá. Pero después uh, retomé Y bueno, dije ¿Después o sea, hasta... retomaste vos sí. solo o alguien te, te empujó un poquito? No, me salió la pelea con Víctor Ortiz Ajá. Y ahí dije, bueno, acá es la, el momento Tengo que demostrar ¿A matar o en cuanto claro. a la carrera? No? A matar y ahí fue ahí, donde claro. me caí tres veces y me levanté vos, ¿Tres no? veces? Sí. Esa pelea sí. es terrible también sí, sí, sí, sí No sé, ahí me levanté porque tenía que ganar Y en la cabeza estaba que tenía que ganar Claro, lo que tiene que haber pensado Víctor Ortiz ¿no? y se lo tiré tres veces y no y este claro, tipo sí mire, o sea. eso es lo que lo, por ahí lo, lo dejó medio que lo Entonces, digamos y sí lo qué sé yo lo incomodó porque me caía me levantaba y claro. seguía peleando claro claro, claro. Chino, este, la verdad que tenemos podríamos seguir horas enteras hablando sí, sí, con sí, vos sí, de todo sí. lo que sí. hace tu carrera pero te tenemos que liberar la cantidad de gente que ha llegado al estudio para pedirte una foto, re amable, en el corte, te sacas foto con todo, es mal. Del otro lado, los que están en, en, en el control dicen que venga por favor para acá porque ellos no pueden venir para acá. Así que no tengo duda que vas a ir un ratito a sacarte una foto de algo sí, con, con no. los muchachos. Sí, sí, sí. Eh, hoy tenés la agenda, tenés alguna clínica, porque esto está todo organizado por la Municipalidad de Las Heras, ¿no? Sí, Creo sí que sí, por el intendente Daniel Orozco. Uh -huh. Que nos ha dado la oportunidad de venir acá y trabajar con ellos. ¿Tenés eh, hoy alguna clínica? ¿Mañana? Sí, hoy un poco tenemos la tienda, no? una clínica y... Bueno, lo más importante que estoy esperando es tenemos un cordillito, un chivito por ahí en la montaña. <risa> no no es la pelea del viernes, con, con el cotón. No, aparte de eso, aparte ah, de eso. Aparte eso, de eso. es el viernes, ahora, digo, hoy. hoy. Vivamos el presente, claro, dice, claro, claro. hoy tiene al mediodía un, un chivito. Y el viernes, bueno, la, la, la ceremonia. Y creo. llega mi familia a las dos, por ahí. ¿Lo esperás a ellos para comer sí. o vas comiendo vos temprano? No, <risa> eh, eh, lo espero. Lo, espero. <risa> lo dudaste igual. Bueno. No, lo que pasa es que yo como por ahí, viste, tipo 4 o 5 de la tarde, hago una sola comida al día. viste. Por ahí ¿Una estoy sola? Haciendo, sí. ¿Es parte de tu, de, de tu rutina alimentaria? Sí, para bajar de un poco de peso, pues tengo que dar una categoría de 72 kilos ahora para el 29 de octubre. La exhibición? Sí, pero igual nos pidieron ah, en un contrato mira. que demos ese peso. Para que? que sea un poco más serio, yo creo. no ¿Y estás en cuánto es? y hoy? Yo hoy debo estar en 79, 80 por ahí. Claro, pero lo ves. De la fiebre. ¿Cómo? Tienes varios kilos para bajar. Sí sí, sí, sí, sí. ¿Y en cuánto lo bajas eso? <risa> y en un mes por ahí. Ah, ah bueno. te fomento, te focalizas. Y en un, en un día, ponenle en dos o tres horas, puede bajar dos kilos a claro. veces. Uf, Nunca así, me lo <risa> <pudiera>, sí, Nunca me mando pasado. sauna y todo, a veces cuando. Va al pesaje y está un kilo arriba, ponerle tenés dos horas para bajar el ese ahí en, kilo, en, en tu kilo. En tu pueblo tenés tu gimnasio y todo, ¿no? En Imagino. mi pueblo, no, no tengo ah, ¿no? No, no, no tengo nada de, en el boxeo, en el pueblo. En tu pueblo vas y disfrutás, está para en eso. En mi pueblo voy, sí, tranqui, me relajo, es como una vacaciones pequeña ¿Sabe? vacación. Está perfecto. Bueno, invitados todos entonces a la clínica que va a brindar el Chino Maidana. Pueden buscar la información, me dicen, en la página de la Municipalidad de las Heras y el viernes en el Polimeni desde las 6 de la tarde para disfrutar no solamente del chino Maidana, no hay otros boxeadores muy importantes y después una velada boxística a la cual también vas a asistir, en este caso de, para verla, para verla de afuera. Claro, sí, sí, sí, sí. Eh, la, la organizamos nosotros eso uh -huh. y, y bueno, va a pelear, como hoy dijimos, el Arias, Jorgito Arias, con un uruguayo y Cotón Rebeco, que. Son las peleas más, eh, eh, más importantes, las estelares, con un boliviano. El cotón, que también lo queremos muchísimo y le mandamos sí, sí, de acá sí, un sí. fuerte abrazo. Eh, Marcos, René, el chino, Maidana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a la gente que permitió que estuvieras charlando casi una hora. Eh, a todos, eh. Gracias, eh, bueno, a todo este equipo enorme que te ha acompañado hoy. A Janine Ortiz, muchas gracias, gracias a todos. Muy, muy gentiles. Todos chinos, de corazón, muchas gracias. Muchas un aplauso. Gracias a un aplauso para... <risa> Hacemos la última pausa y ya venimos, no se vayan, ya volvemos.